House tour de verano cuando no teníamos la casa Montada aún ni nada, dije bueno ya haré un vídeo De lo que hay en el sótano, ya haré un vídeo Final de cómo está la casa, en el sótano vamos a hacer Algo especial, ahora vamos a Lo que probablemente en un futuro sea mi parte Favorita, dejadme en los comentarios Qué pensáis que voy a hacer en el sótano Porque voy a hacer algo muy guay algo que siempre he visto por internet Y siempre he querido hacerlo en mi futura casa Cuando pudiese tener la oportunidad de hacerlo Pues lo especial estáis viendo un poquito esto Lo especial es... Es un cine, tío Ya muchos lo sabíais Porque a veces se me va un poco la lengua Pero sí, es un cine Y... No sé, estoy muy orgullosa de haber hecho esto en la casa Teníamos un sótano, mucha parte libre Y digo, pues mira, en vez de tenerlo de trastero Tío, vamos a usarlo en condiciones Aunque realmente no lo hemos llegado a usar nunca Cosas de la vida y del internet, tío por eso nos vamos a mudar, porque este vídeo lo estaréis viendo cuando ya estemos en la nueva casa. Creo que es el primero que voy a subir cuando retome el canal, es que no lo sé aún muy bien. Pero, por si no lo sabéis, nos hemos mudado y ya no estamos viviendo aquí, así que lo grabo. No está terminado del todo lo que es el cine, faltan muchísimas cosas por hacer. Pero, bueno, me hacía mucha ilusión tener un vídeo exclusivo enseñándoos lo que teníamos en el sótano. Puesto que estoy muy orgullosa, igual cuando hice en Barcelona el jardín, que convertí la terraza en jardín, pues un vídeo exclusivo de esto, porque son como proyectitos míos que me hace mucha ilusión tener. Y hacer y realizar y cumplir y ser felices, chicos. Así que sin más dilación, vais a ver el vídeo, vais a ver todo lo que tengo. Cine Tour, y bueno, pues seguiré explicando cositas que vaya viendo por aquí y tal. Quiero recalcar que en la cajita de la descripción tenéis un link a mi People. Que cada cosita que vaya enseñando en el cine, pues la tenéis ahí. Y si no está por lo que sea, me lo decís en los comentarios. Y si yo veo, compruebo que esa cosa no está en la colección de People Cine, os diré de dónde es, ¿vale? Así que nada, empezamos con el vídeo. Voy a enseñar el cine de una vez y eso. Espero que os guste lo poquito que veáis que hice, así que dentro, Bueno, pues para empezar tenemos las escaleras. Las escaleras tienen una larga historia, puesto que iban a ser mucho mejores de lo que ya son. La verdad que yo creo que son buenas por el simple hecho de que tienen las lucecitas. Ya os estoy revelando cosas. No, a ver, por eh, bueno, si. Sí. He puesto en cada escalón, o sea, uno sí, uno no, dos lucecitas, rollo, me ha recordado mucho Pues a las escaleras del cine, ¿no? En plan, apagas todo y se... Mira, graba así. En plan, incluso sé ¿eh? más iluminado de lo tendría que verse. Faltan algunas, ¿vale? Así que empezamos por las escaleras que tienen las lucecitas. Pues realmente estas son las escaleras con sus dos lucecitas. Y lo especial es que, o sea, lo tenemos comprado y todo, pero pues bueno, aquí iban carteleras, carteleras del cine, la cual, si no me creéis. Aquí tenéis una foto de una que hicimos iban a ir tres, ¿vale? Tres, pero en formato, rollo enormes En plan, eran enormes Ahora os lo enseño que están ahí Pero son enormes Y vamos a imprimir las fotos en este tamaño y todo La historia es que en cada cartelera Los protagonistas de las películas éramos nosotros En plan, si iban a ser películas con nuestro título Fechas y todo de estreno Y cada fecha de estreno, por ejemplo La que estáis viendo aquí Se llama El Renacer Y la fecha de estreno es la fecha del día que volvimos Entonces como que lo íbamos a hacer una de amor Y que fuese con el día que empezamos a salir, etcétera, etcétera aquí me habría gustado poner algún cartel rollo de estos que puedes poner tú las letras y se iluminan y tal, pues poner algo rollo de no sé qué, ¿sabes? Uh -huh baja baja Y mirad cómo se ven hacia arriba las escaleras ¿Veis cómo faltan algunos? Están como, como tuertos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, se puede apreciar que antes estaban súper bien Y también iba a poner una alfombra que era como un ticket de película Pero al final no lo compré y menos mal porque si no Y nada, pues estos son los marcos 61 por 91,5 Mirad lo que ocupan en las paredes imaginaos así mía, es que... En la casa nueva tenemos que hacer algo, ¿eh? En plan, un salón con esto o algo. O sea, vamos que sí, vamos, vamos. Vale, pues, acompañadme a lo que ahora sí que sí es... A ver, tampoco os imaginéis algo aquí de centro comercial, ¿vale? Que digo que muchos ya os estáis imaginando que sí que es que no. Simplemente pues es un cine en casa. Tampoco os imaginéis las típicas fotos de cines americanos en mansiones, ¿vale? Esto es el sótano. de una casita de un campo. Bueno, os voy a ir explicando. Zona... Juegos. Esta mesa realmente le iba a pintar de color negro, es la mesa que había arriba en el comedor rollo para la tele y tal, pues la bajamos aquí le la a pintar de negro. Estos son juegos de mesa, aquí está el uno, el party, aquí tenemos el homicado, la guía del cielo que no, no pinta nada aquí, pero bueno, la tenemos. El what a fuck. y bueno, juegos, realmente todos los juegos los compré en Barcelona para el jardín que hice. Aquí está el proyector con su pantallita, que la pantallita pues iba en esta pared y ahora os enseño dónde habríamos visto las cosas. Como ya explicar en el house tour cuando lo veáis y tal, pues estos son camas que habían en esta casa, no sabíamos qué hacer con los colchones y dije, pues mira, hago el sofá y ya está. También nos servía para cuando viniesen amigos a quedarse a dormir o algo, cosa que nunca llegó a pasar porque estamos en pandemia. Pues se habrían quedado aquí a dormir, ya que eran camas con sábanas y todo en plan, simplemente pues lo usábamos de sofá. No sé por qué usábamos porque nunca llegamos a ver ninguna película aquí, o sea, esto está de adorno, básicamente. Me gusta gastar el momento. ¿qué quieres que le haga? Estos son cuatro cojines que los compremos separados, las fundas con los cojines y pues me gusta mucho pues lo que es la temática del cine. Creo que acierta mucho con lo matemático. <risa> y, uh, aquí pues tengo el proyector. que usábamos en Barcelona en nuestra habitación. Y pues faltaba conectarlo y que proyectara en la pared. Pero como nunca tuvimos internet, bueno, pues por eso por lo que nos vamos a mudar. Puse también la craqueta del cine y tal. Que también la compré para esto en especial. Los gorritos son de noche vieja 2019. Ya aún los tenemos. Y aquí pues una silla grande. La verdad es que ni tan malo. Y en plan aquí es como un trono, en plan... ¿Sabes? Estás como en tu butata, pero en tu butata puedes apoyar los pies y eso en el cine. No pasa. También compré esto, que es el suelo Es tatami Y nada, pues eh, solo blandito Y no sé, lo vi guay pues para hacer eh, Como una especie de alfombra Voy a comprar una alfombra que era una claqueta En plan súper grande, pero no estaba pico. lo iba a gastar, todo dinero, la verdad Esta mesa también estaba aquí en la casa Le iba a pintar de negro Pero tampoco la llegué a pintar nunca, así que Y aquí tenemos dos sillas que nunca usamos La verdad, esta era como la parte de rollo Silla, luego la pared pues Le puse estos detallitos, pues realmente esto es lo que te pones en un protocolo con un palo. O Sabes, en que te pones así pues tío, te lo pones aquí y las gafas te las pones aquí con un palito. Pues eso, le quité el palo. compré varios packs, creo que dos. O sea, venían un montón y súper barato. Y nada, pues decoré lo que es la pared con estos detallitos. Ahora vamos a mi parte favorita. Y la de todo el mundo. Esta. ¡Os explico, amigos! Este mueble también estaba arriba en el comedor y era súper feo. Lo pinté todo de negro. Y aquí lo veis. Y ahora mira, abajo. Para que veáis que todo tenía su lógica, ¿vale? Esa es una máquina que hace palomitas con su sal, palomitas por aquí, detrás están donde se meten las palomitas, esto es una máquina de hacer algodón de azúcar, flipante, o sea, está buenísimo y estos son sabores, fresa, tal todo esto es azúcar, que tú la metes aquí ah, vale azúcar, que tú la metes aquí y con un palito empiezas a ir tú, tú, tú, tú, Y aquí en estos palitos, pues, te haces tú algodón de azúcar. Escúchame, un algodón de azúcar, así te puedes hacer, ¿eh? Como una feria. Luego aquí tenemos la máquina de los crepes, con sus paletitas y la masa para hacer crepes. Y esta es la máquina de los gofres, como veis, con su botecito de nocilla y su masa para los gofres. Luego, en esta mesa, también esta mesa era de la casa, esta sí que es verdad que estaba ya negra, o sea que no tuve que pintarla. Y le puse un mantel, que es así, con temática cine, para de cumpleaños y tal cuando queréis hacer alguna temática rollo cine pues que sepáis que en people tenéis el enlace de esto que realmente te viene así eso sí ¿qué hay en esta mesa? vamos a empezar por esto que me hace mucha gracia tú abres así y dices, ay quiero una sandía de estas bueno, y la coges melón. Eh, a ver, puede ser lo que tú quieras, ¿sabes? Y aquí tienes como las bolsitas para meterlo Luego, aquí tenemos Harry Aquí tenemos algodón de azúcar que también compré Fue un día que me fui al Teddy, ¿vale? Todo esto es del Teddy, no sé si en vuestra ciudad tendréis Pero, bueno, pues compré un montón de cosas y también compré algodón Porque me gustaba la idea de tenerlos así También faltan algunos de, de color rosa ¿Quién se los habrá comido? No sé Porque yo aquí no me paso todo el día Estos, buah, es que esto es la infancia de todo el mundo, yo creo Luego aquí tenemos esto de Coca-Cola más para hacer palomitas Me encantaba lo que es el formato así Me parece súper súper mono Luego tenemos estas botellitas Es que creo que todo esto estará caducado, tío Arriba. Y después tenemos las hamburguesitas típicas Con esto, Un euro por esto ¿En <ríe> qué estás pensando, Lara? Un montón de chucherías aquí de piruletas Y aquí un montón de chupetitos Y nada, pues eso es como la típica mesa Bueno, mesa no o sea, aquí es una mesa, pero en el cine, pues, es esto. <risa> pero en, en grande. Yo lo he reducido. Ahora sí que sí, una parte súper especial, que es esta de aquí. Bueno, realmente, ahí va el foco. Entonces tú te haces una foto en el protocolo. Es una sábana que también podéis encontrar el link en People. La puse ahí con clavitos. Esto, la idea era, porque esto, si os dais cuenta, es como un... Ah, sí, sí como un pasillo en plan como una esquina de, del sótano Entonces dije, guau, wow, aquí hay un fotocall Con el foco ahí y eso que es el fotocall Y cada persona que viniese Lo suyo yo, era que se hubiese hecho una foto Para llenar un muro de fotos Aquí no, pero realmente un pilar o algo O sea... Un pilar o algo con fotos de gente que ha venido a la casa, pues bajamos aquí al la suite, nos tomamos una foto, la imprimimos rollo por Aroid y te íbamos a llenar un muro con esas fotos. Realmente estaba todo pensado, o sea, no es lo mismo contároslo que haberlo visto ya todo hecho, pero bueno, me hacía mucha ilusión tener el vídeo aquí, exclusivo de lo que es el film en casa. Aquí esto tiene una explicación: estos sobienes son todos de la casa, todos. Y bueno, pues los íbamos a meter debajo de la cama que hay del sofá, ¿vale? Los íbamos a meter ahí para que no se vieran. Y estos son mesitas que habían en las habitaciones. Les llevamos una sábana negra por encima, pero nunca lo hacer si es que realmente nunca va a llegar a terminar y también nos he enseñado esto de aquí mirad esto no le he enseñado esto es una neverita que es que no cabe ni un bote de Coca-Cola, tío. Y esto, lo mejor es que a mí no me gustan las palomitas y yo lo compré pensando en que a lo mejor a Joel sí y de repente a Joel no las gustan. Bueno, pues no hay más. En la otra parte está el setup de Joel porque el sótano se divide como en dos partes. Además de que también teníamos un par de máquinas de gimnasio, o sea, esto el sótano era un gimnasio, un setup y un cine. Realmente ya os digo, como de aquí realmente mío es los cojines, las chuches y las máquinas de la, hacer las cosas y tal, o sea, realmente es yo creo que la parte de la casa donde menos dinero me he gastado y más orgullosa estoy porque me ha quedado súper bien y he tenido un fin en casa, aunque no lo haya usado, pues estoy orgullosa de haber tenido un fin en casa, yo qué sé, ¿no? puedo faltar de que tener un fin en casa y hecho por hoy. Ha sido todo diferente con sus colores, con su proyector puesto, ya que lo vieseis todo bien, pero es que ya os digo, no. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, al igual que espero que os gusten todos mis vídeos. Y que os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo.